Chala, la, la. Hola primos, un saludo Esta noche, bueno, quiero comentarles algo Y decirles que la locura contagiosa He notado últimamente Que hay personas que hablan ser solas humán, harta de imensas, de imensas. Y La soledad a veces les pega tan fuerte Que empiezan a hablar solas que Empiezan a hablar de un sinnúmero De temas, de política de, de deportes Y como te iba diciendo, ¿sabes? ¿Mm? Claro, sí, recuerdas el otro día Exactamente. Entonces, primos, hay personas que, que a veces le, les afecta bastante eso. Entonces, para que eso no te suceda, tienes que estar centrado y, como te iba diciendo, eh, claro, miércoles. E, e, entonces, eh, continúo. Corte que viene. gente. Y como les iba diciendo, ahí está un fiel ejemplo de lo que pasa, cuando la locura es contagiosa. Y sí, yo te dije que el Betis iba a, a ganar. Mucho Betis. Entonces, eso es lo, lo que pasa en la vida, primos. Hay que estar centrado. Sí, Sí. no, y, y también fue, ¿te acuerdas? ¿Mm? Ahí estuvimos en el fútbol. Ah, oh, otra vez dije fútbol. Era contigo el fútbol. Estoy loco, primos. Mejor me voy a dormir hasta mañana, que todo.